Estos cursos preparan a los soldados para eventos y circunstancias apremiantes, donde fueron sometidos a un entrenamiento de gran exigencia física y mental, bajo condiciones extremas, con los que se busca que obtengan una resistencia física superior y carácter. Estos cursos desarrollan sus entrenamientos en un ambiente simulado, bajo condiciones físicas y emocionales críticas, produciendo la cohesión de la unidad, que permite que ésta actúe como un equipo perfectamente entrenando, logrando el cumplimiento de las misiones y, sobre todo, desarrollando líderes que logren ganarse la confianza de sus subordinados, inspirar seguridad y ser ejemplo de templanza en todo momento, siendo esto la base fundamental para alcanzar un ejército con un alto grado de listeza operacional. En ustedes está el futuro del ejército, ustedes son la base. Y si la base nace bien y fortalecida, cuando sigan creciendo, así mismo fortalecerán la institución. Ustedes vinieron a servir.